quedamos. Yo soy Laura y ahí detrás de la cámara está Mirella, mi compi. Y bueno, ¿qué vamos a hacer en este canal? Nuestro contenido va a ser de lo más variado. Vamos a tener desde recetas, maquillajes, vamos a hablar sobre mitología, sobre libros, sobre cine, un poco de todo. Entonces, si sois bastante cool e inquietos, os animo a que os quedéis aquí con nosotras, que os suscribáis y por abajo os dejamos toda la información para seguirnos en, en el resto de redes sociales. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. Nuestro primer vídeo trata sobre Mabón. ¿Y qué es Mabón? Bueno, pues quedaos a descubrirlo. Os voy a presentar esta festividad con un Get Ready With Me edición Mabón. Primero con un maquillaje de colores otoñales, ocres, rojos. Colores que ya estamos empezando a ver en la naturaleza. Con un look... Y después, con un postre sencillo, pero delicioso. ¿Qué es Mabón? Mabón es el equinoccio de otoño. La noche y el día duran lo mismo. Al igual que en el equinoccio de primavera. Es el equilibrio entre la luz y la oscuridad. La diferencia es que con Mabón, los días cada vez se harán más oscuros. El término Mabón, a diferencia de otras festividades de la Rueda del Año, se lo han asignado hace relativamente poco, porque no era un festival como tal. Aunque parece ser que hay algunas evidencias de que las culturas celtas sí que celebraban el equinoccio. Mabón es el festival del cultivo, de la abundancia, de compartir cosechas. Ahora mismo en el hemisferio norte estamos en época de vendimia y de recolectar manzanas. hacer en Mabón? Vístete con colores otoñales. Y voy a dar un paseo por la naturaleza y apreciar cómo los árboles comienzan a cambiar sus colores y a desprenderse de sus hojas. Pon velas. Puedes hacerlas con cera de abeja, cera candelilla o cera de soja. O utilizar las que ya tengas por casa. Y más si tienen aromas otoñales como la canela, nuez moscada o calabaza. Si tienes un altar, Puedes decorarlo con calabazas, manzanas, cristales como cuarzo rosa u ojo de tigre. Puedes hacer una cena con verduras y frutas de temporada, como la calabaza o las uvas, y acompañarla con vino o sidra. Si queréis hacer algo rápido y no tenéis horno, os recomiendo hacer manzana asada. Primero lavamos bien la manzana, le quitamos el corazón, la ponemos en un recipiente con un poquito de miel y agua y dejamos que se cocine en el microondas por alrededor de unos 7 minutos. Al sacarla espolvoreamos canela y dejamos que se temple antes de comérnosla. Es perfecta como merienda o como postre. ¡Está deliciosa. por Mabón? ¿Cómo lo celebráis? Si os ha gustado el vídeo nos encantaría que le dierais un like y recordad que podéis suscribiros aquí abajo al canal y os dejamos nuestras redes sociales en la cajita de información. Muchas gracias y hasta pronto.